Electrochoyo, gran y pequeños electrodomésticos de todas las marcas al mejor precio. Imagen y sonido, gran exposición de colchones, sofás y artículos de decoración para el hogar. Envío, instalación y retirada de tu antiguo electrodoméstico en 24 horas. Financiación al 0% de interés. Estamos en San Pedro, Marbella, Estepona Antequera y Villamartín y en electrochoyo.net.